Hola gente, ¿cómo están? Soy Josefultim y estamos acá, nuevo video para este canal. En esta ocasión voy a dar mi opinión, barra reseña, sin y dar de nada más y nada menos que Avengers NG. La última película de Marvel que es como la culminación tanto este, y como Infinity War de todo este universo que se ha establecido por más de 10 años. Y bueno, yo acabo de verla y la verdad estoy feliz y también un poco eh, bajoneado, choqueado, digo. Y, y también con mucha incertidumbre, obviamente. Y bueno, yo empiezo de una ya. Como sabrán, Infinity War no dejó boca abierta por el final tan sad, tan triste que no dejó, ¿no? el chasquido de Thanos y la muerte de la mitad de todo el universo y de los personajes que conocíamos y tenemos que esperar más o menos un año para saber eh, que como que los que sobrevivieron podrán arreglar todo lo que hizo Thanos digo. y bueno yo las veces que vi la película vi como 3 o 4 veces porque esta película sí si vale la pena verla como unas 100 veces más o menos y ok mi opinión al respecto es que tiene que ver la película sí o sí si son fan del Marvel o del cine es espectacular visualmente, argumentalmente, tiene algunos problemas pero bueno, o sea, todas las películas las tienen. Y es genial en casi todo, digo, ¿no? Para mí es como es la mejor película del, del UCM. Seguido obviamente Infinity War, Winter Soldier y Iron Man 1. Y después las demás, ¿no? Obviamente la, la película es mmm, extraordinaria, tiene demasiadas referencias a las demás películas. Creo que casi todas. Algunas son de, re, de referencia o menciones no Así he notado todo si sí, está, está muy genial. Y bueno son los personajes que fueron eh, épicos, eh, extraordinarios. Creo que lo que falló, bueno, torno al principio sí, pero después. No voy a decir spoiler pero como que después no, no, no me gustó tanto. Ah, hasta ahí no me dejo. Ya diré de más detalle cuando haga con spoiler que ahí sí de muchas cosas. Eh, Hulk sí, también sí me gustó, no tanto, pero. Algo al menos, aunque bueno, no, a lo mejor no haría nada Hasta ahí nomás Y bueno, lo principal Iron Man Ah, increíble La versión de Tony star de esta película Y él, no puede decir más nada porque son todo spoilers Pero sí me gustó mucho cómo hicieron esta película Y su final bah, Yo siempre... Soy tinido nighton Manastal, hasta el infinito y más allá. Usted es diabólico. Muy buen trabajo hicieron con los Iron Man. Y a Capitán meca también, me gustó mucho también. Cómo sus personajes van evolucionando y cómo... Y bueno, como Hawkeye sí tuvo más protagonismo, me interesó mucho en esta. Y ya como lo y lo bien, ¿no? Todo su versión como Ronin eh, fue buena. No es muy larga, pero por lo menos algo. Pues fue buena a hacer Hawkeye, ¿no? Y Black Widow también estuvo bueno y su final ah, fue pasivo rápido muy sad, pero bueno mejor no me meto más eh. Pero tuvo un buen final, aunque no mejor, eso se va a hacer para otro video. Y qué más, si la escena del cambio con Iron Man fueron muy buenas y también la pelea final, la batalla final como les a contar, no llevaron los trailers, pero eh, fue bastante épica visualmente. Y bueno, creo que dejaré el video hasta acá, estos muy ya la vi muchas veces, Estuvo, estaba buenísima esta película, tenía nada que haber ha sido así. Bueno, esta es mi reseña sin spoiler, ¿no? Ya enseguida de con y de todo lo que plazca de la película, porque si sí, vale la pena decir muchas cosas y también para el futuro de las demás películas. Esta ha sí, obviamente es mis primera reseña sin spoilers y. No soy muy bueno en eso, pero ya para el siguiente video ya diré toda la spoiler y ya que quiero decir toda la película, quiero decir todos los detalles que tiene esta película que es increíble la verdad. Y bueno yo me despido hasta acá, soy, yo soy Ultimate y bueno nos vemos en un próximo video que capaz de en un poco de día ya, ya lo subiré. Bueno hasta luego.